Wilson Vega cofundador y editor de abcediario.co. ¿Cómo anda, don Wilson? No también, muy bien esta mañana... Eh, empapándome de espíritu navideño. Como esta usted. mañana busqué a Wilson y le dije, necesito a alguien inteligente para hablar de este tema de Apple. Pero no se surprise. nos ocurrió nadie. Nadie, no nadie. Nos tocó a los dos solos. Eh, <risa> pero la verdad es que yo sí recibí varios comentarios de un artículo que publiqué esta mañana pensando eh, en que para uno pareciera ser como muy normal o muy común entender lo que está pasando, pero no para todo el mundo lo es. Entonces, eh, nos decidimos hacernos este videito rápido, cortico, y con poca producción para hablar de el tema de Apple versus Facebook o mejor, Facebook versus Apple para Dummies. No sé si quiere arrancar, cuente qué está pasando. Pues mire, en realidad creo que no hay una explicación eh, más amigable que la que publicaron ustedes en, en TechCetera eh, y, y a quien le interese lo remitiría a, a que se lea ese artículo, ese, ese par de artículos de hecho, pero en, en un resumen para Dummies, como dice usted, Básicamente, Apple se apresta a implementar una serie de cambios con el, en, en el despliegue de iOS 14, este, que van a cambiar la forma en que funcionan algunos de los settings de, de privacidad en sus dispositivos, particularmente en el, en el iPhone, eh, y afectaría directamente la capacidad que tienen empresas como Facebook y como Google, yo no sé por qué Google no ha sido igualmente vocal, pero a, a empresas como Facebook y como Google para rastrear como habitualmente hacen, a sus usuarios a través de la aplicación eso por supuesto no le gusta a facebook pero facebook toma la extrañísima decisión de embarcarse en una cruzada quijotesca pero no por imposible sino por artificiosa como en la cruzada de que defiende a los pequeños comerciantes y eso es algo que a facebook no le queda porque no hay quien se lo crea y en un momento además en el cual se está enfrentando a dos demandas de parte de la FTC y de parte de 48 de los estados de la Unión Americana Precisamente por su posición dominante Pero además, en donde ayer además terminó salpicado Dentro de la investigación que ha abierto el eh, fiscal general de Texas Y al parecer algunos otros fiscales hacia Google y en donde se dieron cuenta que Facebook, WhatsApp, que es de Facebook, terminó dándole acceso a Google a todas las conversaciones de los usuarios en Android. Eh... Entonces, el argumento de Apple, que me, o sea, yo no, yo no tengo aquí la necesidad de, de, de defender a Apple, eh, a pesar de que soy su usuario y conozco de cerca el, el, el paisaje de sus, su mirada frente a temas de privacidad. Además, recuerdo haber estado con usted en uno de estos briefings eh, donde nos tratan de explicar ellos cómo se aproximan, pero a la larga estas son empresas de Silicon de, de Valley y, el, y el, la, la línea de ganancias es lo que define sus acciones. Y la diferencia entre las dos compañías es que Apple no necesita vender sus datos para mantener sus ganancias. El Facebook negocio de Apple no está en la publicidad y, sobre todo, en la publicidad personalizada, y por ende está diciendo, yo no necesito hacer esto, y todo el que quiera estar dentro de mi ecosistema, si lo quiere hacer, primero le debería preguntar a cada uno de los usuarios. Y en eso que usted acaba de decir, está el meollo de esto, para contar lo que necesita usted entender al respecto es, primero, Facebook tiene las de perder porque necesita estar en las plataformas de Apple. O sea, no se puede permitir el lujo de decir, no voy a estar disponible para usuarios de Apple. Déjeme antes de que vaya la segunda, guarde la segunda y le hago una pregunta que seguramente va a surgir. ¿Por qué? Si al final el 90% del mercado es Android. Porque primero, el usuario de iPhone es sumamente deseable para la publicidad que vende Facebook. Y segundo, porque uno no puede pretender estar en la cima de la pirámide y no estar ahí, sí. independientemente del porcentaje de... De dispositivos o quizás incluso por el porcentaje de dispositivos déjeme y déjeme, pero, yo le déjeme yo le, le sumo aquí otra con, con un poco de cifras y es si usted mira los números de cuánto produce un usuario promedio de facebook en el mundo un usuario promedio de facebook en el mundo produce alrededor de en, en el segundo trimestre de 2020 le produjo a facebook 7 dólares con 5 centavos pero si usted coge ese número y no mira el mundo sino que mira, por ejemplo, Europa o mira Estados Unidos y Canadá, donde el iPhone tiene una participación de mercado mucho mayor a la que hay, digamos, en regiones como América Latina, que al final impactan el total. En Estados Unidos, un usuario promedio le genera a Facebook 36 dólares con 49 centavos y en Europa 11 dólares con 3 centavos. Entonces, la respuesta complementando la, la, la que usted estaba dando es... La razón específica es que, a pesar de no tener el 90% del market share, donde sí tiene un market share grande, es en los mercados en donde Facebook produce de verdad sus ingresos. Y la, segunda... Y la segunda parte es que, en números negros, eh, Apple no le está pidiendo a Facebook que cambie una coma de su política. Le está pidiendo que les dé a sus usuarios la posibilidad de elegir si se pliegan a esos términos y eso es completamente imposible de, de negar, muy difícil de atacar completamente defensible para, para Apple eh, pero también potencialmente catastrófico para las finanzas de, de Facebook, que de nuevo lo más molesto de toda esta ecuación es que salga a decir si realmente a nosotros no nos impacta porque somos un negocio diversificado, por favor o sea, esa defensa de la tienda de mamá y papá, no o sea, se la cree nadie, no se la cree nadie. Fuera de la y por el otro lado lo que sí vemos es que las dos implementaciones que tienen muy preocupados a Facebook y tienen que ver precisamente con este tema de privacidad, una se dio el lunes pasado y son las nuevas etiquetas de privacidad que si usted hoy ya actualizó su teléfono, su iPad, etcétera, etcétera y entra al App Store, usted puede ver la etiqueta de privacidad de Facebook. Y si usted mira las etiquetas de privacidad de muchas aplicaciones, pero después coge la de Facebook, la de Facebook es interminable, es una cosa impresionante. Y la segunda, que es la que más los tiene preocupados es que es algo que debió haberse implementado también eh, esta semana si no antes pero que facebook eh, y otros publishers eh, y otros advertisers lograron empujar y, y la gente de apple lo movió hasta el próximo enero es una cosa que se llama app tracking transparency transparencia de seguimiento de aplicaciones que lo único que hace es lo que usted dijo en enero cuando usted haga la actualización le va a salir un letrero que va a decir Facebook quiere, espérenme a ver si yo tengo por acá el texto, que yo creo que lo tengo por aquí, denme un segundo, lo busco, sí. Entonces dice, Facebook quiere eh, su permiso para poder rastrearlo a través de otras aplicaciones y sitios web eh, de propiedad de otras compañías. Tu data será utilizada para entregarte... Eh, propaganda o publicidad personalizada. Y a la gente le va a salir un ejemplo que dice sí o no. Hoy en día, por defecto, en todas las plataformas está el sí. Y la gente no entiende lo que está haciendo. Con esto lo que busca eh, la gente, da por es decir, oiga, escoja. Si usted quiere darle su información a Facebook, si usted quiere darle su información a Google, hágalo. Y, y el ejemplo que uno siempre pone es, Google vino en 1998 y nos dijo, oiga, yo le regalo 10 veces más lo que le está regalando TV Cable o el, o el operador que usted tuviera en ese momento, pero usted me deja leerle los correos. Y todos salimos corriendo y dijimos, sí, hágalo porque me está dando un gran servicio. La pregunta de ahora es, pasaron 20, 22 años, a la gente se le olvidó que esto funciona así y Apple quiere hacer este cambio. ¿Qué tanto puede impactar? La gente de Facebook dice que podría impactar el 60% de los ingresos de los pequeños, eh, de los pequeños anunciantes. ¿Será que, ¿Será que si la gente... ¿Será que si usted le da el, la opción a la gente de hacer opt-in, la gente no lo usa? Es, es la gran pregunta. Yo supongo que hay, porque pues tampoco es una cuestión de satanizar. Hay gente que preferirá que la publicidad que le llegue esté personalizada a sus gustos, a sus intereses. Y hay gente también que preferirá que por el solo, el solo hecho de haber buscado un hotel en Cancún no se le llenen todas las páginas que visita de publicidad en, en Cancún. Entonces, eh, amanecerá y veremos, pero lo cierto es que yo creo que lo que más incomoda a Facebook aquí es que se desnude el, el grado y la, la, la, el, el alcance de su, de su sistema de tracking y, y, y la importancia que tiene para su modelo de negocios, porque a lo largo de tantas veces que hemos hablado de ellos, de sus demandas, de sus procesos, de sus investigaciones, si algo está claro es que Facebook, no tiene el menor interés de cambiar su modelo de negocios que no en vano la ha convertido en una de las empresas más ricas del mundo. Total, y es que si usted piensa cuál es el cambio que se pudiera dar, que Facebook diga, listo, use mi plataforma, no no gracias a la publicidad que yo le voy a mostrar, sino pague. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿usted cuánto pagaría por Facebook? ¿Cierto? ¿Y, ¿Y quién pagaría por Facebook? Y, y seguramente ¿cuánto, cuánto va a haber una, un grupo de usuarios que, que dirán... se están envejeciendo Claro, es ese comentario, para allá iba yo. Y es, seguramente habrá un, un grupo de usuarios que decidirá pagar, pero cuando usted mira quiénes son los usuarios que de verdad la plataforma quiere tener, pues son los usuarios pequeños y jóvenes que no van a pagar por esto y que hoy en día además están en peligro de ser escindidos vía. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, la decisión, sí, la decisión de, de Instagram por un lado, la decisión de, de WhatsApp por el otro Y dejaría usted entonces a los viejitos sentados solos en Facebook es, que, ese es el ese es el gran problema Yo nunca he creído que si se llegara a producir una decisión de extinguir eh, a Instagram y a WhatsApp, que todavía está lejanísima Pero incluso si se llegara a producir Mientras eso no cambie el negocio de los datos Facebook no está realmente amenazada. Google tampoco está amenazada por la posible fractura de sus múltiples compañías. Pero si se toca lo, lo de los datos, sí. Y lo que está haciendo Apple, que de nuevo, no es que sea la que tiene más terminales, pero es sin duda una fuerza importante, pues lo que está haciendo sí les afecta eso. Pretender que no es risible. Sí, y es poner, digamos, entre la espada y la pared de una compañía que en este momento, como hablábamos al comienzo, pues tiene serios problemas con estados, con la FTC, etcétera, etcétera, y que ahora se suma a una pelea un poco más compleja, una pelea que le puede costar plata y que, según ellos, pudiera llegar a ser eh, nefasta para las operaciones. ¿Cuánto tiempo cree que dure esta pelea, Don Wilson? Yo creo que mucho, sobre todo por lo que hablábamos, Facebook no tiene la opción de retirarse del App Store. Entonces, las cosas van a seguir funcionando más o menos eh, con alguna normalidad. Pero sin duda Facebook va a tratar de, de causarle problemas a Apple en otras arenas. Ya dijo que se va a liar con Epic. Lo cual me parece que ensucia la causa de Epic. Total. Y, y ensucia y ensucia también la posición de Facebook porque la pelea de Epic y la pelea de Apple son completamente diferentes a la pelea que tiene e e Facebook. ¿A qué ven? Claro. La una es, oiga, usted está violando mi sistema de pagos y estamos en un juicio y nos fuimos a juicio y vamos a esperar. Y la otra es, yo quiero que mis usuarios puedan tener la mayor privacidad ¿Sí? posible y puedan tener la mayor información para tomar las decisiones que más les convengan. se parece a la posición de Epic? Es, yo quiero que la gente elija dónde quieren comprar las cosas. De acuerdo, y por el otro lado Facebook dice, no, yo lo que quiero es poder seguir vendiendo publicidad personalizada, pero sé que si le doy la opción a los usuarios de escoger, no lo van a hacer extraño o no, Exactamente. vio el Exacto. tweet de Walt Mossberg, a, a mí me sorprendió porque Mossberg está retirado y solo aparece para temas muy específicos y fue muy incisivo con el tweet como diciendo el ladrón de ladrones, más o menos, <risa> me llamó mucho la atención porque el man escribe dónde está el tweet de... de Walt Mossberg es una leyenda del periodismo tecnológico en, en es Estados el, Unidos Es el Wilson Vega de Estados Unidos <risa> Es el Wilson Vega de Estados Unidos y dice el rey del robo de la privacidad está atacando a Apple, el líder de la protección de privacidad. Eh, así, a la yugular. Muy, muy impactante, me pareció. Creo que es un tema que va a dar de qué hablar. Creo que es un tema, además, que pega con un par de cosas que hablamos en los últimos dos capítulos de Digital Podcast, a los cual, al, al cual los invitamos para que se oigan este final de año. Y creo que nos dará mucho para hablar el próximo año. Don Wilson, muchas gracias ahí por por eh, Nada, por hacer este video Esperemos que salga bien y ver si el próximo año Hacemos más de estos Amén, hasta la próxima Feliz Navidad y feliz año Chao, igual